Cuando te fuiste, se te olvidaron los recuerdos. La pobreza en la que me ahogaba, mi falta de memoria al calendario, tener que olvidar abril y mayo, despegar tus cartas del espejo, tus cuadros de mi pecho, tus besos de mis labios. Me obligó a subastarlo todo, venderlo una vez por todas bendí tus mañanas en la mesa sonriéndole a la vida Bendito tu cabello mojado el perfil de tu nariz bendí tu risa y tus desvelos tus letras en mi diario bendí tus fotos tus colores tus demonios Benditos flores favoritas, la canción con la que nos conocimos, las caricias de tus dedos, nuestras tardes los domingos, nuestros viajes, tus enojos, tus reconciliaciones, nuestro sexo. Vendí a los amigos en común, nuestros pasos, el parque, la banca, las calles, tu profesión, tus cantos, tus pasiones, tus descuidos, tus perdones, tus lunares. Vendí lo que fuiste y lo que eres, lo que fuimos y ya no seremos. Los desayunos y las cenas, las visitas de tus padres. Tus bromas con mi madre, la anécdota del hotel, el colibrí del jardín, los gatos ladrones. Las historias que nos contamos y quedaron sin fin. Vendí todo y le compré otra vida a mi vida. Sin ti.